Buenas noches, ¿qué tal? Y que está el, el primer invitado, el primer entrevistado de hoy, que es el diputado Fischer Cantero. bienvenido, muchas gracias muchas por estar. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, y ya tenemos en estudio a Eduardo Brenta, vertiente artista, Frente Amplio. Buenas noches, Brenta. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Eh? Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar, vamos a estar hablando de, de varios temas. Y teníamos algunos temas para, para hablar con Brenta y después surgió ahí... Una propuesta del Ministro de Economía Que como hombre del Ministerio Que estuvo, ha estado en el Ministerio de Trabajo lo Vamos a hablar sobre el tema del Consejo de Salario Que ya también generó algunos ecos Pero vamos a ver qué pasa con el Frente Unido Con la vertiente artiguista todo eso más adelante Ahora vamos al Partido Colorado Fischer Alcantero ¿Cómo sale el coloradismo El partido luego de Una situación que seguramente No fue la mejor para sellar la fórmula? mire Yo creo que los procedimientos que se llevaron Fueron los, los adecuados Creo que luego del, de la elección interna, donde claramente quedó así el, el, digamos, lo que el pueblo colorado quiso, que fue la voluntad de votar a, a los sectores que se presentaron, eh, se abrió una posibilidad que la planteó nuestro candidato este, a los otros sectores. no? Pedro Bordaberri le eh, manifestó a los otros sectores que iba a tomarse eh, este mes, el mes justamente que coincidía además con el Mundial, para recorrer el país, para consultar a los dirigentes de todo el país, los convencionales que habían sido electos esa noche, que somos los que vamos a tener que, dentro de unas semanas, pararnos en la convención y, y elegir a, al vicepresidente. Eh, escucharlos, agradecerles el trabajo que han hecho y, sobre todo, saber cuáles eran las opiniones que, que tenían respecto a quién podría acompañarlo en, en la fórmula. Y eso fue comunicado a los otros sectores y fue, obviamente, este, y lógicamente, aceptado de los otros sectores. Tenemos que reconocer que en el medio hubo algunos... Google... Claro, yo cuando le digo que no, digo, eh, que no fue la mejor manera, más allá del método elegido, porque la otra corriente eh, ha cuestionado a ah, ah, Vamos Uruguay. Sí, creo que todos este, tenemos el derecho de coincidir y de discrepar, y claramente eso ha venido surgiendo dentro del partido hace, hace ya unos cuantos años, que hay posiciones que no, no se comparten y se expresan, ¿no? con la lógica natural que tienen que expresarse. Pero este, había sido anunciado los pasos que se iban a dar. Terminada esa etapa, eh, quedaron eh, digamos, un par de nombres, de dos correligionarios muy prestigiosos, que la mayoría de los consultados este, habíamos expresado, que nos parecían que eran las, las mejores este, personas, figuras, que podían acompañarlo a Pedro. Uno fuera de la política, eh, ya desde hace un tiempo, como Alejandro Chubarri, y el otro, este, Germán Coutinho, con, como se presentaba allí una este, ascendencia dentro del, del partido y la política nacional, que bueno, que este, nos parecía también que era el, el mejor compañero que podía tener Pedro. ¿no? Estamos hablando del intendente que eh, a nivel de, del país es el que tiene el mayor índice de, de aprobación de su gestión. Exactamente. Eh, viendo un poco lo que sucede en cada departamento. Uh -huh, o sea que uh -huh. estamos viendo una figura eh, importante. Sí, sí, un hombre para joven. el partido gobernador, pero, pero también para todo el país. Exactamente, tiene 44 años, este, un hombre joven que me parece... Este, le puede este, ser un muy buen compañero a Pedro, que es lo que precisamos, ¿no? De cara a octubre, tener un compañero de fórmula que lo acompañe, que lo apoye, y que le dé este, la fuerza que necesita para recorrer el país y hacer, hacer campaña. Sí, recién hablábamos de los ballistas que por lo que hablé el fin de semana con distintos dirigentes... Estoy daron... hablando de todos, entonces. ¿Eh? Cuando dice los vallistas, está Porque, hablando del 100% del partido. Me refería a... Ballista a de a, ley. A, a de ley. Sector, es el nombre... Sector vallistas de ley. Me refería a ellos. Bien. Este, que quedaron, por lo que hablé con distintos dirigentes el fin de semana, bastante enojados con el resultado de la fórmula. ¿De qué manera se les puede contagiar, digamos, para seguir participando en la carrera hacia octubre? Porque también dependen de, del esfuerzo que hagan ellos. La, el, el éxito en la carrera electoral. Sin duda, eh, yo creo que siempre cuando se toman determinadas decisiones hay, este o sea no se puede conformar a, a todo el mundo. ¿no? Eh, en el año 2009, cuando elegimos a Hugo de León como compañero de fórmula, también hubo algunas voces. Eh, en aquel momento no tan fuertes, hoy sí, hoy sí hay algunos que también cuestionan este, aquella decisión. Y, y bueno, es muy difícil poder contemplar al 100% de los dirigentes. Yo creo que eh, lo digamos Lo que viene, estos 100 días que tenemos de campaña, eh, va a quedar demostrado que eh, la fórmula es la fórmula de todo el partido y no la fórmula de Vamos Uruguay, por más que los dos dirigentes provienen de Vamos Uruguay. Y de ese modo va a quedar evidenciado. Por ejemplo, eh, se van a unir al comando de campaña del propio candidato a la presidencia, se van a unir los otros sectores. A la, al equipo de comunicación se van a unir los otros sectores a la forma de trabajo, a la agenda y a las actividades se van a unir. Entonces, este, claramente aquí eh, lo que hemos pasado es un proceso de decisión para la elección del candidato a la vicepresidencia, pero de ahora más eh, va a estar todo el partido junto en eh, todas las actividades que hay que hacer de cara a la elección de octubre. Claro, Cantero, eh, una, una de las cosas que usted hablaba cuando hablaba de, lo, de, de, de los 110 de campaña y eso, es que el Partido Colorado es, es el que tiene que remontar eh, para para tratar de, eh, super, de empatar y superar el Partido Nacional. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se ven en eso? Porque el Partido Nacional arrancó fuerte con, con una candidatura que, que irrumpió como joven, como renovador, eh, que logró una, una victoria eh, muy especial, luego se dio la fórmula contemplando la otra parte. ¿Cómo se ven ahora en esa competencia? Porque es una competencia muy particular. ¿no? Eh, ¿Saben que el éxito de, de, de, de, para, para, para llegar a, a la presidencia y... Y, y vencer al Frente Amplio, dependerá de una cooperación en un probable balotaje. O sea que la campaña, uno lo ve como complicado, es decir, no, tiene que ser un poquito de guante blanco, no sé, lo ve así. Es que nosotros nos tenemos que plantear de cara a octubre pensando en eh, las propuestas y lo que le vamos a proponer a la gente. No debemos plantearnos la campaña en función de cómo hacemos para desplazar al Partido Nacional. Lo que debemos hacer es generar la mejor propuesta para que la ciudadanía nos vote y de ese modo vencer al Partido Nacional y al Frente Amplio, porque esto es octubre y noviembre es 28 días después. Entonces eh, no lo tenemos que plantear una lógica de ver cómo hacemos para vencer al otro, sino cómo hacemos para convencer a los ciudadanos de que la mejor propuesta está en nuestro partido y el mejor equipo está, está en nuestro partido. De ese modo es como tenemos que plantear la campaña. Si así ocurre, si eh, la ciudadanía entiende que debe darle la confianza al partido nuevamente, vamos a estar nosotros en el barotaje, como es lo que, lo que apuntamos, y eh, por lo tanto definiendo con el Frente Amplio en noviembre. También hay que ver determinadas cuestiones que hacen a la comparación, porque obviamente debemos comparar. Hay que mirar cómo estaba el Partido de Colorado en julio del 2009 y cómo terminó en términos de opinión pública y cómo estamos hoy y cómo entendemos que vamos a terminar. Me parece que también eso es muy importante a la hora de encarar la campaña y decir, bueno, acá tenemos un escenario bastante parecido al del 2009, donde el Partido Logrado arranca hoy mejor que el 2009. Entonces, por lo tanto, me parece que ahí tenemos una muy buena oportunidad de generar eh, propuestas que eh, realmente eh, entendemos son las que el Uruguay necesita para contar con el apoyo de la ciudadanía. Claro, yo digo, un poco lo, lo, lo que decía era vinculado a... Eh, ustedes tienen que mostrar su, su programa, pero a su vez tienen que convencer al electorado de que son mejores que los blancos... Y mejor que, los que, el, amplio. Claro, y mejor que el Partido Independiente. Claro, pero primero, pero digo, primero está el, el, esa situación en la cual decir, bueno, el voto de confianza para decir, el que le, le pelea al oficialismo es el partido colorado Eso, eh, esa comparación, es, va a ser una comparación eh, de... de de trato muy, muy respetuoso con los adversarios de partidos tradicionales. Yo creo que tiene que ser respetuoso con todos los adversarios. Y me parece que, repito, no debemos enfocarnos en función de el otro que está en la misma situación que nosotros desafiando el oficialismo, sino que tenemos que plantearnos en la situación en la cual eh, nosotros queremos que la ciudadanía nos acompañe. ¿Eso va a significar que el Partido Nacional tenga menos votos? Puede ser. ¿Que el Frente Amplio tenga menos votos? Seguramente. ¿Que el Partido Independiente? Lo mismo, lo mismo. No lo tenemos que plantear en términos de, ah, con esta propuesta le voy a sacar votos a este. Me parece que tenemos que plantear, sería un error de mi parte, me parece, eh, si nos fijamos en cómo hacemos para vencer a este, para ganar el segundo lugar. Sino que el, el desafío nuestro no es ese. El desafío es, vamos a generar las mejores propuestas para ganarnos la confianza de la ciudadanía y eh, luego cuando se abran las urnas ver si realmente, como esperamos y queremos, estamos en la segunda vuelta. Cantero, ustedes tienen la, la convención... Eh, del partido de Colorado, donde bueno, van a asumir los nuevos convencionales, van a votar a la fórmula, vamos a ver una placa que nos muestra eh, cómo está conformado, eh, y acá puede haber algún pequeño cambio eh, a la hora de establecer cocientes decrecientes, ¿no? uh -huh. pero en base a los resultados vamos a Uruguay está teniendo aproximadamente, puede ser uno más o uno menos, 368 convencionales, y lo que es Ballista de Ley, que la suma de propuesta Ballista y Uruguay es posible, 130, quedarían dos para la corriente que impulsaba a Flores Silva en base al eh, el escrutinio realizado por, por la Corte Electoral. O sea que tienen votos suficientes, ahí lo que va a haber que ver es si Ballista de Ley igual vota o no vota eh, la, la candidatura vice. Exacto. Eh, el tema es, con este resultado, ¿Cómo se preparan para, para octubre? ¿no? Vamos a Uruguay, en el caso de, de un sector interno a partir de ahora. Sí, bueno, en el caso de Vamos a Uruguay, este, ya estamos trabajando desde el 2 de junio para, para octubre. Eh, hemos desarrollado una red de, de... Por ejemplo, en Montevideo, nosotros, como ustedes saben y, y han comentado aquí varias veces, eh, nosotros tuvimos una gran competencia interna, con 27 listas compitiendo, y ahora estamos en la etapa en la cual estamos las 27 listas juntas con el mismo objetivo. Entonces, este, articular eso eh, significa todo un trabajo organizativo muy importante que lo, que lo estamos haciendo. Y lo mismo ocurre en el interior, con menos competencia, como Montevideo es lógico que, que la competencia sea mayor, este, en el interior es distinto porque son menos grupos por departamento y este, lo que estamos haciendo es organizando al, al sector en, en todo el país. Respecto a eh, lo que es la convención, bueno, más o menos son los mismos números que en la elección pasada, este, ahora crecimos un poco más, eran algunos convencionales más. Votó mejor el Partido Colorado, fue el único que votó mejor sí, en la interna respecto al. los Sí, aquí en Montevideo votó unos 1.500 votos más, este, a nivel de todo el país unos 9.000, si no, si no me equivoco. Este, Comparando que, con, con la, la, la interna de 2009. Exactamente. Este, pero bueno, de todos modos, eh, no es algo que nos haya dejado conformes la... la la votación, no. Sin embargo, fue la votación más baja de todas las, las que se han registrado en las internas del 99 para acá, no, a nivel de, de todos los partidos. Este, pero la organización nuestra está bien aceitada, digamos. Sobre todo, ya les digo en Montevideo, que es donde nos movemos y donde más diferencias hay, porque hay, como les decía, 27 agrupaciones. Este, estamos haciendo un muy buen trabajo territorial para eh, estar en todos los barrios de Montevideo. Que en los próximos días la lista está armada candidato de candidatos a diputados. Y se arma matemáticamente. Sí, pero... sí eh, lo que tenemos es... Nosotros... En algunos casos tienen que tomar una definición, por ejemplo, en, en, en el puesto de una mujer, si ese Exacto. sector lo toma o no lo toma. Exactamente. Bueno, allí nosotros lo que tenemos es un, una adjudicación matemática, aplicamos el mismo sistema de representación proporcional integral para las la listas de diputados, entonces las diferentes agrupaciones van teniendo los lugares en la lista en función de los votos que sacaron, y se va a dar ese sesgo que usted menciona, que tiene que ver con el lugar donde por ahí un dirigente cae y tiene que ir... Claro, le toca otro una género. lista, pero es el puesto de mujer, hay que ver si lo tomo o no. Si, si poner, Eso no está decidido todavía. Eh, lo que se resuelve allí es, la persona que esté en esa situación se le pregunta, pones a alguien, de a alguna dama de tu, ¿no? si, si lo que necesitas es una dama, porque generalmente la mayoría fueron encabezadas por hombres, hay seis listas encabezadas por mujeres, este, si pone una mujer de su grupo o pasa. Eh, ¿verdad? y baja baja un lugar la lista preferencial. Además, este, todavía no, no hemos eh, avanzado en, en esa situación, pero ya sabemos cuáles son los el orden, el grupo a grupo, ya, ya sabemos. Y, qué, y para todo. el Senado estarán esperando el mail de Gordaberry como, como en la elección pasada. Claro, en el Senado este, nosotros ahí le dimos la, la facultad, en la asamblea, lo que dijimos es que Pedro resuelva, primero que, que encabece la lista y que resuelva cómo armar la lista del Senado, este, lo cual nos parece lógico, lo cual este, en el 2009 fue bastante difícil convencerlo pero pero lo pudimos hacer en, en, mediante una asamblea de, del sector y este eso bueno queda a criterio este, de él si, si bien ya se saben cuáles son los criterios no inciden los votos pero también inciden otras cosas este otras ponderaciones que, que él hace quizás sabemos además cuáles van a ser esas ponderaciones y este el año en el año 2009 fue así este nos comunicó a todos a través de un correo electrónico con era la lista me parece es un buen sistema Así que este, todos al mismo tiempo se enteran cuál es la lista del Senado. Muchas gracias, Eficio Cantrero. Un gusto. Vamos a estar convocando más adelante para seguir hablando.